Y, y a vosotros, pues, en definitiva, por, por estar ahí y mostrar interés en estos proyectos que creemos que, que valen mucho la pena. Así que muchas gracias.